sea que mal iba, que mal iba, que mal donde sea que mal iba el cordero también irá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 Pacientemente, pacientemente, pacientemente, espero pacientemente hasta que María apareció. Enrolla hacia arriba. Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres, Pon tus manos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 conmigo la próxima vez. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Soy un cuadrado, un cuadrado. Puedes verme en todas partes. Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo rectángulo Soy un cuadrado muy largo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 Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico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 Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inci araña otra vez subió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 Su nombre b i n g o b i n g o b i n g o y bingo fue su nombre Tenía un perro y Bingo fue su nombre. Oh, oh, oh y Bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre. B I N G O y.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 Gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Star Ahí el pequeño Johnny Flynn. Quien la sacó? El pequeño Tommy Stout. Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata. ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. La es de la manzana, manzana, la ve en el balón. Balón, la C en el camello, ca camello, la de la muñeca, muñeca, la E en el codo, coco, co, codo, la F en el pie, pi, E, la G en un pez dorado, do dorado, la H en una mano, ma mano. La I en el iglú, I igloo. En un jarrón, jarrón, la K en un gatito, ga gatito, la L en una hoja, O hoja, la M está en un mono, momo, -mo mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelet, omelet, la P en un pay, pa, pay.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 La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico. Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen. sí. sí. El león y el único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 Y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo mi joyo Estoy el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo Marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro hurra Hurra, las hormigas marchan de 5 en 5, hurra, hurra. Las hormigas marchan de 6 en 6, la pequeña barra más recoger y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Las hormigas marchan de 7 en 7, hurra, hurra. Las hormigas marchan de 8 en 8, hurra. Hurra, las hormigas marchan de nueve en nueve la pequeña ve qué hora es y todas marchando van hacia abajo para huir de la lluvia. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Las hormigas marchan de diez en diez. Hurra, hurra, las hormigas marchan de diez en diez. Hurra. Hurra, las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita, el finales y todas marchando van hacia abajo para huir de la lluvia. Oso te di, toca el cielo Oso te di, oso te di, inclínate Oso te di, oso te di, toca tus dedos Oso te di, oso te di, apaga la luz Oso te di, oso te di, di buenas noches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 Sí. Brilla, brilla, brilla, brilla este. Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás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 Brilla, brilla Me pregunto ¿Qué será? Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té No la tretas así platos, no la tretas así platos a tomar el té. Sí, sí, deja de esconderse, sí, sí, deja de esconderse, sí, sí, deja de esconderse a tomar el té. y bollos, que cuatro, tarta y bollos a tomar el té. Avisa que el hervidor, avisa que el hervidor, avisa que el hervidor a tomar el té. Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y permela pan todos tienen té.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 Sí. Escucho truenos, escucho truenos Tú también, tú también las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos Escúchalos rugir, escúchalos rugir las gotas de lluvia, ya están cayendo Estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules Muy arriba, muy arriba que el sol se apresure, que el sol se apresure Pronto nos secaremos, pronto nos secaremos